Hola amigo mío, me alegro mucho de verte, espero que haya todo muy bien por ahí. En este vídeo vamos a hablar de campanas extractoras, porque hoy nos vamos a Barcelona a una formación de campanas extractoras de la que posiblemente sea la marca más premium de campanas extractoras que se comercializa en España y en Europa. Kutman es la marca de campanas extractoras alemana más premium que hay en el mercado. Entonces, sus campanas, pues bueno, tienen un precio muy elevado y no son campanas que se puedan considerar de gama alta, sino que las llamamos de gama ultra alta. ¿Por qué las llamamos de gama ultra alta? Porque porque hoy en día pues los productos que nos hemos acostumbrado a comprar producto barato, producto con pocas prestaciones, que normalmente es de lo más barato que hay, y nos lo venden siempre como gama media alta. Entonces, si el producto más barato es gama media alta, pues el producto que es gama alta, pues pasa a ser gama ultra alta. Entonces, en el precio medio de una campana extractora en España de lo más vendido está en torno a los 150 euros, precio, IVA incluido, de catálogo, eso es lo que más se vende y por debajo de eso realmente, que es realmente lo más barato, por debajo de eso hay poquitas cosas, entonces el precio de una campana de Gumman no es un 5% más que eso, ni un 10, ni un 50, ni siquiera el doble ni el triple, el precio de una campana de Gumman va a estar entre 15 y 20 veces eh, lo que es una campana castaña de pocas prestaciones, de las que hacen mucho ruido y un poco y son económicas, económicas pero que por debajo de ese nivel económico poquita cosa queda ya. Ya estamos en Goodman entonces hay cuatro componentes muy importantes a la hora de ver por qué una buena campana es una buena campana. Entonces, el primero de todos es el filtro. Entonces, en Goodman lo primero que vamos a tener es un filtro que no va con pestañas, sino que es magnético. Entonces, la, la ventaja de que sea magnético es que no se pierde nada de grasa. O sea, la grasa queda retenida afuera y no pasa dentro del habitáculo del motor. La segunda parte importante es la cantidad de filtros que lleva, entonces el filtro actual es un filtro de 14 capas, si bien ahora se mejora con un nuevo filtro patentado por Goodman que el filtro actual da un 96% de la grasa queda retenida, en el nuevo un 99%, entonces la grasa es lo que lleva el olor a comida, entonces eso para estación exterior no es muy importante, pero para la circulación de la vivienda pues sí que lo es, entonces el 96% de la grasa y ahora el 99% queda retenida en el filtro, entonces... Es verdad que luego ese filtro, cuando tú estás usándolo te das cuenta de que seguida ves la grasa en el filtro. ¿Por qué? Porque no pasa. Y cuando quitas el filtro pasas el dedito por el motor y el motor está limpio. ¿Por qué? Porque la grasa queda fuera, lo cual también es una ventaja porque al no pegarse a las aspas del motor, pues la vida útil del motor pasado 5 años va a seguir siendo pues, como el primer día, mientras que en una campana de las económicas, que las placas de, de los filtros pues no cierran perfectamente y son solamente de algunas de ellas, de dos capas nada más, pues o las limpias prácticamente a diario o la grasa pasa, llega al motor se mete en el motor, que por cierto en gumbanes de acero y en las demás, en las económicas es de plástico el eje se desvía y ya no va a funcionar nunca va vais perdiendo prestaciones y propiedades por eso muchas veces hablamos de la prueba del billete de 50 euros y del billete de 20 euros tienes la campana vieja, pruébala en tu casa la pones en marcha y pegas un billete de 50 euros a ver si aguanta o se cae deslizando hasta el suelo entonces, filtro, excelente que te absorbe hasta un 99% de grasa el motor todo a acero y además potencia decir, mínima 910 metros cúbicos eh, eso hace que por una parte saques eh, todo el humo que necesitas en situaciones puntuales pero sobre todo pues pasa como con los coches que tú no necesitas 910 metros cúbicos a todo el rato entonces cuando tú tienes esa campana funcionando al 50% de potencia hace mucho menos ruido que una campana que tenga la mitad de potencia máxima es decir la, la otra la pequeñita la económica va al máximo para sacar sus 500 metros cúbicos y la de Goodman pues va al 50% con lo cual hace menos ruido. ¿Qué más tenemos? La instalación. La instalación es importantísima. Entonces lo primero que tenemos es un tubo flexible. Ese tubo flexible, si queda chafado durante la instalación por alguna causa, luego recupera su forma. Eso por una parte hace mucho menos ruido, que porque el ruido que hace tu campana parte es del motor, pero parte es de la instalación. Entonces, eh, bueno, el tubo pues va a ser... Eh, flexible con lo cual funciona mucho mejor y luego finalmente aparte de esa parte de instalación vamos a tener el tema de, de que se hacen a mano entonces al hacerse las campanas a mano sí que tenemos eh, que los acabados son perfectos y que eh, toda la campana ya está sobredimensionada en espesor de acero para que te aguante ese motor de 910 metros cúbicos que tira o sea el ruido que hace la campana es el motor el aire deslizándose por el tubo y luego otros ruidos que genera el propio aire pues por ejemplo si la estructura de la campana es de chapa de acero muy finita quiero que veáis cómo extrae de fuerza ese montón de 910 metros cúbicos tenemos una tabla vamos a ponerla por aquí no sé cuánto pesa esta tabla pero por lo menos a ojímetro ostras, todo, los 8 kilos ya los pesa entonces le metes aquí al intensivo por poner algo para asegurarme de que no se cae y arrea ojo que vamos eh, con filtro puesto y todo hay un vídeo en youtube que esto. a ver. Eh, lo he hecho con miedo no tenía claro no tenía fe no había hecho hasta ahora. Yo la para soltarla, la pago. Voy a pararla. A ver, vamos a hacer una prueba. Ojo, eh. Al 3, al máximo, ¿aguanta? No, al 3 ya se cae. ¡Ja! Tiene que ir intensivo. O sea, a 910 aguanta este pedazo de tabla. Cogete esa campana económica y ponle la tabla. A ver qué. A ver qué pasa. Vamos a ver la placa con extracción. Que eso es muy, muy, muy importante y me gusta mucho. Vamos a ver ahora mismo. Bueno, esto es una placa con campana extractora. entonces es una placa de inducción y lleva la estación en la base, entonces, a extraer hacia abajo, vamos a encenderla, ya tenemos las ollas un poquito calientes, entonces, metemos caña, 3600 vatios cada una, van con agua, del grifo, sin más, entonces, claro, estas ollas, este sistemas de extracción, requieren que la zona de extracción, o sea, cuando está cerca de la zona de extracción, pues funciona bien, la zona que está lejos, lejos de eso. No se pueden utilizar ollas de más de 20, 22, 24, más o menos, centímetros de altura, pero eh, tienes que utilizarlas con una pala. Pones la pala, pones la pala y lo tienes. Está al máximo, ¿eh? vamos a darle más fuerza, vamos a ver cómo funciona. Vamos a bajar un poco la potencia, porque realmente en casa tampoco está nunca al extra power o pero fíjate fíjate cómo está intensiva vamos a poner al 3 o sea de más a este todavía está Es un tema de la olla tiene agua viene agua entonces vamos a la absorbe tanto que no se ve vamos a bajar un poco la potencia de esta encima que se vea un poco más el humo si no no se ve entonces se lo lleva todo para abajo y esta Entonces, esto de cara a la circulación con calor activo, el vapor de agua sale por abajo y lo que es la grasa se queda en el filtro. entonces Este filtro está fenomenal. Porque, por ejemplo, si quieres apagar esta, si estás explodiendo solo con una, puedes no mover el cristal. Entonces, ¿tú ¿No lo Fíjate cómo cambia la película. Voy a cerrar esta que está molestando. Ahí. Vea, me Entonces, todo por ahí, que si absorbe menos, pues ves, absorbe peor. Pero si echas todo el caudal, si estás funcionando solo con un lado, Puedes coger y desviar completamente la absorción a un lado. Mientras que si estás con dos, lo la pones central para dos. De cara a limpieza de estos filtros, súper fácil. Esta campana se limpia como un vitro normal. Esto lo retiras. Aquí tienes el filtro de condensación, muy importante. Porque aquí es donde condensa todo el vapor del agua. Que si te sale el calor de olla, queda retenido aquí. Y todo esto va al lavavajillas, sin más. Y luego tienes el célebre filtro de Goodman de... 12-14 capas, en este caso creo que lleva 10 porque es una versión más pequeña, pero que es lo mismo este filtro a partir de este año ya viene con la nueva tecnología patentada que retiene el 99% de la grasa y luego ya tienes el filtro de carbono activo que en este caso tiene esta forma de bolsa, este es el filtro que elimina el olor, o sea, la grasa el 99% queda retenida, que la grasa es lo que huele en el primer filtro el vapor en el filtro de condensación la grasa en el filtro metálico y los olores que puedan quedar eh, son anulados por el carbono activo del filtro de carbón. Cuando el filtro deja de funcionar correctamente y notas que huele la comida, pues es por filtro que hace repuesto y se acabó Y lo demás, pues ya veis que se monta. Súper fácil. Un producto súper interesante que te da una libertad de instalación muy importante y sobre todo que como el vapor de agua no sale hacia arriba, es decir, el vapor de agua se lo traga la máquina. Eh, si se traga el vapor y si traga la grasa el olor no se va. Entonces, para cocinas abiertas, me parece un producto muy, muy interesante. Que tú utilizas ollas de altura 40 porque te gusta hacer cocido para 30, no es tu producto. Para eso vamos a una campana de techo, o una campana de isla y ya está. Pero si tu forma de cocinar es una forma de cocinar que admites estas limitaciones de una olla de máxima altura 22-24 y poner cuchara y tapa, la tienes perfecta. No obstante, seguro que este año va a haber novedades en muchas marcas. En este tema, porque es un producto que está funcionando muy bien, que cada día se vende más y que está evolucionando muy rápido, porque todo lo demás pues, ya está inventado. Pero aquí todavía hay campo y recorrido. Y quizá lo más importante de esta placa, eh, que me estoy haciendo un máster en este tipo de placas, es que tienes todo el cajón entero. Mientras que en otro tipo de placas, que ya veremos, no. Pierdes en la mayoría de los casos 18 centímetros de cajón. Y en algunos casos muy extremos, muy extremos quiero decir que han pensado muy poco o han copiado muy mal, pierdes los tres cajones enteros debajo del mueble de la placa. Entonces, pues bueno. Un producto interesante, eso estaría en el zócalo, el motor va abajo, entonces la salida está en el zócalo y por eso al estar en el motor del zócalo hace menos ruido y no pierdes cajón. Veremos próximamente dos cocinas con placas con extracción de distintas marcas en el canal. Y otra con filtro con de activo con campana de pared. Espero, espero. Así que os iré dejando por aquí los enlaces. Me no mucho de veros. Me vuelvo para mi ciudad. Chao, chao. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.